Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, bienvenidos a este ejercicio de lección divina Vamos a ir meditando con la palabra de Dios, preparando la liturgia de este domingo que viene El último domingo de este mes, la última semana también Esta es la oportunidad para darle gracias a Dios Yo creo que todos, usted y yo tenemos un motivo para darle gracias a Dios Este mes tan bonito que el Señor nos ha regalado con todas las bendiciones En fin, cada uno de nosotros tiene, queridos hermanos infinidad de gracias, hemos sido muy bendecidos y por eso los invito para que con fe preparemos la liturgia este domingo dándole gracias al Señor, encomendando nuestros proyectos, nuestros sueños, en tus manos Señor nos ponemos, amén. Bueno, así que vamos a disponernos para esta lección divina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Santo Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu. Permítenos que, movidos por ese Santo Espíritu, cada día busquemos y gocemos la verdad. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Cada uno invoca la asistencia del Espíritu Santo. <coughs> Vamos a pedirle a Dios que nos llene su gracia, que nos llene su luz. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra escalera espiritual. Este domingo, el último domingo de este mes de julio, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 21. Lucas 12, 13 al 21. Vamos a iniciar nuestra escalera espiritual. La primer, el primer paso, la lectura. Vamos a alistar nuestra Biblia, yo también tengo aquí el pan de la palabra, minutos de amor, cinco minutos, la herramienta que usted tenga vamos a tener esos materiales que son, no son muy provechosos, son muy provechosos para nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. ¿Listos mis hermanos? Entonces vamos al primer paso, la lectura. Respondemos aquí que dice el texto. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a escuchar ahora a nuestra hermanadora que nos regala la proclamación del texto. Escuchemos muy atentos. Del Evangelio según San Lucas. Uno de entre la gente le dijo: Maestro, vi a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le dijo: Amigo, ¿quién me ha hecho juez o mediador entre ustedes? Y añadió: Tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia, que aunque sin nadie en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. Les dijo una parábola. Había un hombre rico cuyos campos dieron una gran cosecha. Entonces empezó a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no tengo dónde almacenar mi cosecha? Y se dijo, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes Almanesaré, «Almanesaré en ellos todos mis cosechas y mis bienes, y me diré, «Ahora ya tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete». Pero Dios le dijo, «Torpe, esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Así le sucede a quien atesora para sí, en lugar de hacerse rico a los ojos de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, vamos a... Después de haber escuchado aquí a nuestra hermana, vamos a, entonces, a volver a leer su Biblia, eh, capítulo 12, versículos 13 al 21. Esta Biblia de América que tengo aquí en mi mano titula este pasaje, El rico confiado. Vamos a ir leyendo. Uno entre la gente le dijo, Maestro, Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le dijo, ¿y quién me ha hecho juez o mediador entre ustedes? Es una buena pregunta. Añadió, tengan mucho cuidado con toda la clase de avaricia, que aunque se nada en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. Aunque se nada en la abundancia, la vida no depende de la riqueza. Esta frase, hermanos, uff, cuántas veces no hemos encontrado esa realidad. Aunque se nada en la riqueza, la vida no depende de ello. Entonces Jesús, para entender esto, nos regala esta parábola. Les dijo: un hombre rico, cuyos campos dieron una gran cosecha. Entonces se pensó a pensar, ¿qué puedo hacer? No tengo dónde almacenar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a arribar mis graneros, voy a construir otros más grandes, almacenaré en ellos toda mi cosecha y mis bienes, y me diré, Ahora ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero dijo Jesús, ay, toro, esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo eso que has almacenado? Y así se cedió a quien atesora para sí, en lugar de hacerse rico a los ojos de Dios. Habla el Señor. Bueno, entonces hay una petición que le hacen a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. La pregunta de Jesús, y ve? ¿y usted qué? ¿Quién me nombró mi juez de entre ustedes aquí? Repartidor de herencias. Va con la avaricia, dice Jesús. Cuidado con la avaricia, porque aunque no en riqueza, la vida no depende de eso. Y todo lo hemos constatado frecuentemente, mis queridos hermanos. Pues vienen las cosas no dependen, queridos hermanos, de, de que tengamos cosas materiales. Cuidado con eso, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a meditar, vamos a escuchar los otros textos. La primera lectura de este domingo es la toma del libro del Coelet, capítulo 1. ¡Ah, que texto tan lindo! que nos regala Jesús! Vanidad de vanidades, dice Coelet, Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, de ciencia, ¿cierto? Y tiene que dejar de su porción a uno que no ha trabajado. Ay, también esto es vanidad y grave dolencia. Entonces... ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente, también es su vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto y tiene que darle su porción a uno que no ha trabajado. Y esto sí que se aplica cada rato, mis queridos hermanos. Dirá un adagio popular, la plata del miserable es la harta. ¿eh? bandidos sin hermosas segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios cuando aparezca Cristo, vida de ustedes entonces también ustedes aparecerán gloriosos junto con Él en consecuencia de muerte a todo lo terreno en ustedes la fornicación, la impureza, la pasión, la colicia, la avaricia. No se mientan en unos a otros, Se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestidos de una nueva condición, que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso y circunciso, bárbaro, escriba, esclavo, es libre, sino Cristo y lo que es de él, y todos en todos. Me quedo con dos frases. Y yo quiero invitarlos para que ahora, si quieren, escriban en el chat cuál es la frase que nos marca, que me llama la atención. Yo voy a resaltar algunas, queridos hermanos, del Coelhet. Hay quien trabaja con sabiduría y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. Y esto que dice San Pablo, aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Aspiren a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Pero no sé. ¿Qué le ha impactado? Si es la misma escriba, lo invito, invito a que ponga el comentario en el chat de esta transmisión. Vamos a, a hacer un momento de silencio y a pensar en este momento la pregunta: ¿Qué dice el texto? La avaricia toca con frecuencia las puertas de nuestra vida, nuestros hermanos. Y el ansia de dinero y cosas materiales toca, nos toca muy frecuentemente. Esta palabra es un campanazo. ¿Para que Recordemos, los medios son medios. Los bienes son bienes, medios. La plata es un medio, el carro es un medio, la casa es un medio. Hay algo que va más allá, queridos hermanos, de lo material. Va más allá. Yo he visto muchos y en estos días lo he constatado. Hermanos con bienes materiales, pero mendigando un poco de salud o mendigando un poco de ánimo. Si ve quien no lo compra todo, vamos al segundo paso, mis queridos hermanos, que es la meditación. Aquí vamos a responder la pregunta: ¿Qué me dice Dios? ¿qué podría decir? no Dios? ¿qué me está diciendo Dios en este momento? el domingo que participemos de la Eucaristía seguramente el Señor nos actualizará ese mensaje porque el Señor tiene un mensaje, una palabrita de consuelo de fortaleza para cada momento Esa es la misma palabra pero en cada momento estamos viendo realidades realidades diferentes ¿qué me dice Dios? bueno, pues esta palabra para mí es un claro mensaje de evitar la avaricia, evitar el apego a las cosas materiales. Hay que se, se mata uno trabajando y haga cosas, acumule y en fin, que nada, que eso, ¿Qué le dice Dios a usted? Las piradas los viene de arriba, no ¿Cuántas veces el único afán de la vida es conseguir cosas? ¿Cuánta frustración? Y eso lo constatamos muy frecuentemente. La frustración, el dolor de que las cosas al final no son todo, ni las personas son todo. Amado Dios tarde, esta noche que tú me diriges esta palabra Recibo este mensaje esta invitación aspiren a los bienes vamos al tercer paso la oración ¿qué le digo yo a Dios? Bueno, mis queridos hermanos, esta noche quiero decirle a mi Dios que me perdone, porque muchas veces solo he pensado en las cosas materiales, muchas veces me he limitado, porque no hay cosas, porque no hay bienes. Te pido, Señor, porque es muchas veces he superpuesto lo material al eterno. ¿Qué le voy a decir yo digo, si quiere? Escriba la oración, pero piensa en este momento en una respuesta para Dios, un Dios que nos ama, que se compadece, que nos abraza. Es el momento de hablarle a Dios, mis queridos hermanos. De dirigir a él esta palabra dios ya me habló ahora yo le hablo porque estamos en este ambiente de oración y es escuchar a dios pero también hablarle. el miedo temor la alegría la tristeza la petición señor ayúdame a ser libre a vencer mis apegos amén Cuarto paso, mis queridos hermanos, en este cuarto paso, la contemplación. Padre, líbranos del temor de la muerte y de la inseguridad de la vida. Ayúdanos a vivir confiados en ti. Líbranos de los lazos que nos apegan a cosas materiales, al dinero y aquello que nos impide ver las necesidades ajenas. Danos, Señor, un corazón capaz de amar gratuitamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos. Vamos al quinto paso, la acción. ¿Cómo puedo vivenciar esta palabra? ¿Cómo la puedo vivenciar? A ver, es como aterrizo este mensaje. Si el Señor me dice aspirar a los bienes de arriba, si el Señor me está diciendo, hay muchos que trabajan, y se matan y legan todo a, los, a otro que no trabaja. Si el Señor me ha dicho este domingo, cuidado con la avaricia, ¿cómo puedo vivenciar eso? Sería bien interesante, por ejemplo, que pudiéramos vivenciar una obra de caridad material. Recuerden que hay obras de caridad espirituales y materiales. Una obra de caridad material, un ayuno, o de pronto compartir algo, la comida... Agua, un vestido, bueno, una cosa. Visitar a un preso, ayudar a un necesitado, materialmente. Este fin de semana el Señor nos invita a que miremos los apegos. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué apego tengo que, tengo que cortar? Se lo sabe. Yo les propongo que vamos a hacer una obra de caridad de aquí al domingo. Piénse una, una obra de caridad. Señor, permíteme desprenderme, vencerme a mí mismo, la misión. Permíteme ser solidario y reconocerte a mis hermanos los más necesitados. Permíteme, Señor, ser capaz de ayudarte en la persona de mi hermano, de mi hermano necesitado. Amén. Que el Señor Todopoderoso, mis queridos hermanos, los guarde, los proteja, los libre de todo mal y peligro. Padre y Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Recuerden todos los días aquí por el canal Padre Víctor Ordóñez, tendremos la oración al iniciar nuestro día. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.